Descifrar vez la razón Sea mi final Es muy difícil No mirar atrás Cuando la razón Pierde su luz ¡Cállamos! Es difícil poder descifrar ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad?